La infancia es una palabra que solemos relacionar con el juego, con compartir, con estar con los amigos y sobre todo con aprender. Pero hoy en día tenemos un grave problema. ¿Realmente los niños tienen tiempo suficiente para disfrutar de su infancia? Los parques entre semana están vacíos. La mayoría de los niños tienen que pasar toda la mañana en clase y a las tardes suelen tener estrescolares que no les permiten disfrutar de estar con los amigos en el parque. Y eso sin tener en cuenta que al llegar a casa los alumnos tienen que hacer los deberes que seguramente tendrán que entregar al día siguiente. En el ámbito educativo y de las lenguas encontramos un problema muy preocupante. Y ese es el de darle más importancia a los certificados o títulos que a lo que se ha aprendido. Esto hace que tengamos ciudadanos titulados en un idioma que difícilmente son capaces de usar la lengua para expresar sus ideas y pensamientos. Si a todo esto se le suma que para obtener algunos de los certificados obligatorios hasta cierto punto, como el de primaria o secundaria, los niños deben asistir a clase durante el mayor número de años posible, nos daremos cuenta que el proceso educativo los va alejando poco a poco de las experiencias y vivencias reales, donde realmente podrían aprender muchas más cosas que encerrados en un aula.